¡Qué tranza, locos! Ahora sí saquen el churro porque ya les llegó el Adidas Ultra Wood, Woodstock. de empezar queremos agradecerles por seguirnos en este canal y a los que no lo han hecho por favor síganos en esta página y den like a los vídeos nice kicks y adidas unen fuerza para traer lo que fue una de mis colaboraciones favoritas del 2019 el adidas ultra bus Woodstock. esta colaboración celebra 50 años del aniversario del festival de woodstock inspirado por el movimiento hippie que surgió en los años 60 en el afamado festival de música este zapato está prácticamente cubierto por todos los colores del arco iris implementados por una técnica conocida como tie-dye que significa atar y teñir que representan perfectamente esa década. También podemos ver alrededor del zapato un plástico semitransparente y en la lengua los logos de Nice Kicks y Woodstock. Una de mi parte favorita de este zapato es la plantilla que utiliza el arte original del póster de Woodstock. Eso se me hace un toque muy perrón. Este par se suponía que iba a salir en conjunto con el festival celebrando los 50 años, pero desafortunadamente se canceló. Pero lo chido es que estos tenis de todos modos salían. Existe otra versión donde los colores son los mismos, pero las partes plásticas y el bus son negros. Pero la neta, a mí este modelo se me hace más perrón. Entonces, ¿qué chavos? ¿Les gustó esta colaboración? ¿Qué otros colores les gustaría ver? Déjenos saber en los comentarios y hasta la próxima.